Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriel Baruca. Yo soy consultor y capacitador de la editorial Elsevier para las plataformas Scopus, ScienceDirect y el gestor de referencias Mendeley. Hoy, gracias a una propuesta de María Elena y de Nicole en el equipo de la biblioteca de la Universidad de la Frontera, vamos a estar viendo Scopus, pero como plataforma de análisis bibliográfico, ¿sí? como base de información para investigadores, sobre todo. Si ¿Sí? todos conocemos a Scopus como la, la base de referencias, de abstracts. Bueno, hoy vamos a ver qué información se puede obtener de esos abstracts y qué tipos de análisis podemos realizar. Esta sesión la estamos grabando y luego se la vamos a estar pasando al equipo de la biblioteca. Desde sus pantallas, abajo, tiene la opción de chat. Desde ahí van a poder hacer preguntas en el momento que quieran. Muy rápidamente vamos a comenzar con qué es Scopus. Es una base de datos multidisciplinar. ¿Y por qué decimos que es multidisciplinar? Porque cubre las cuatro grandes áreas de la ciencia. Ciencias de la vida, ciencias sociales, ciencias físicas y ciencias de la salud. ¿Sí? Como ustedes bien saben, hay bases que son multidisciplinares y hay bases que son específicas. Específicas para medicina, química, ingeniería. Bueno, aquí en Scopus vamos a encontrar información sobre todas las las áreas de la ciencia. Y como ya saben, nos va a brindar resúmenes y citas los famosos abstracts. Pero hoy vamos a estar hablando de otra cosa. ¿sí? En Scopus hay indexados más de 78 millones de archivos. Y cuando decimos indexados, queremos decir que están ingresados en la base. ¿sí? Todo lo que está indexado está publicado, no todo lo publicado está indexado. Sí, entonces nosotros, cada vez que hablemos del de universo Scopus, vamos a hablar de lo que está indexado. De esa manera, en una sola palabra, vamos a estar hablando de aquello que está publicado e ingresado en la base. Más de 38.000 revistas indexadas, ¿sí? convirtiendo Scopus en la base más grande que hay. Y en la que mayor cantidad de editoriales hay indexadas también. ¿sí? Como ven, el 10% solamente de la producción de Scopus pertenece al Sevier, el 90% restante corresponde a más de 5.000 editoriales. ¿sí? Editoriales comerciales, universitarias, institucionales, y asociaciones, cualquiera puede ingre ingresar sus publicaciones, puede indexar sus revistas en Scopus, porque es gratuito. ¿sí? No tiene absolutamente ningún costo, no tiene un costo de mantenimiento, no tiene ningún costo asociado directamente con Scopus. Cuando decimos que los documentos se indexan, que los artículos se indexan. es decir que hay una trazabilidad. Al haber una trazabilidad, hay una confianza y un respaldo. Y nosotros vamos a ingresar en Scopus, vamos a hacer una búsqueda, vamos a empezar a encontrar, por ejemplo, referentes, ¿sí? autoridades, sobre un, un área específica de investigación. ¿Y qué pasa? Y todo eso yo lo puedo respaldar con información. Entonces es por eso que Times Higher Education MacLean's Incluso la OSD, cuando eh, arman sus rankings de instituciones, de universidades, las 100 mejores universidades del mundo, las 100 mejores universidades de América, bueno, utilizan parte de la información de Scopus, ¿por porque es información confiable. Y también vamos a estar hablando de medidores de impacto, vamos a estar analizando publicaciones, ¿sí? y ustedes quizás conozcan um, CIMAGO, conocido me como SJR o SNIP, Bien, Simago y SNP utilizan para sus algoritmos información de Scopus. ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? En el Cavier decidieron crear su propio medidor de impacto y de allí surge Sidescore, que sufrió una modificación este año. Pero vamos a ver que Sidescore es mucho más fácil de medir y de observar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Simago o hablamos de SNP, si bien son muy reconocidos y muy confiables, solamente vemos el resultado. No vemos... El, el algoritmo, en si no vemos las variables que se tienen en cuenta. En cambio, en Sidescore, Score, sí lo vamos a poder ver. ¿Por qué? Porque es una métrica muy sencilla de, de observar. ¿Sí? Como pueden ver, en el numerador, en la parte A, en naranja, vamos a tener la cantidad de citas que una publicación recibió a lo largo de los últimos cuatro años, ¿sí? cuatro años completos. Y en la parte B, en el denominador, vamos a ver la cantidad de artículos que dicha revista tiene, Indexados en Scopus. ¿Sí? Entonces, esa cuenta es la que nos va a dar Sidescore. Por supuesto, básicamente va a ser un promedio de la cantidad de citas por cada artículo. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros siempre utilizamos Scopus y descargamos un montón de referencias y tenemos un montón de información, pero tenemos que entender que Scopus es una poderosa herramienta de análisis. Vamos a analizar un resultado. Sí, contando con la información de más de 5.000 editoriales, tenemos mucha información disponible, y podemos ver qué hay detrás de ese número. Sí, vamos a analizar un área de investigación, y vamos a ver qué hay detrás de ella. Vamos a poder analizar las citas. ¿Y para qué sirve esto? Supongo que soy investigador de eh, Universidad de la Frontera. Viene María Elena y me dice, mira Gabriel, estuvimos analizando tus citas, y vimos que te están citando en París, que te están citando en Harvard, en, en Roma. Y bueno, la verdad que eh, estaría bueno que vayas y los visites, o que nos vengan a visitar para poder crear programas de intercambio, lazos con otras instituciones. Entonces, a través de ese análisis de las citas, se puede dar proyección a la institución. No solamente a través de personas, sino también a través de las publicaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el día de mañana, por ejemplo, si la Universidad de la Frontera quiere indexar, su revista en Scopus, y quiere tener colaboraciones de otros países, por ejemplo, puede analizar las citas de sus investigadores, ya citados, e invitar a esas personas a colaborar con la revista, por ejemplo. Vamos a analizar el perfil de un autor, vamos a buscar un referente, podemos buscar un referente a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel institucional. ¿sí? Y todo eso sirve para distintos propósitos. A nivel institucional, por ejemplo porque si yo soy estudiante y estoy terminando mi carrera en dicha materia, puedo hablar con esa referente, con esa persona que ya fue publicada, y pedirle consejos. ¿sí? Que me diga, por ejemplo, dónde conviene publicar, por qué tal revista y no tal otra. ¿sí? A nivel nacional, por ejemplo, para un concurso, para una competencia, para una jornada, un taller. Lo mismo, por ejemplo, para una nueva, una nueva carrera, una nueva materia. Vamos a comparar publicaciones. ¿sí? Entonces, si yo quiero publicar, ¿cómo hago para comenzar mi carrera académica editorial? ¿sí? ¿Cómo elijo una revista? Ya que el proceso de publicación tiene un tiempo, ¿sí? tiene un tiempo estimado. A veces puede llevar hasta dos años publicar un artículo. Y la verdad es que lo ideal es maximizar cada una de esas intenciones. ¿sí? O sea, no pasarme un año esperando una respuesta y que me digan que no... Porque elegimos la revista por el tema, elegimos la revista porque quizás quería estar publicando una revista de cuartiluzno y tenía que empezar en otro cuartil. Así que la idea también es ir viendo todo eso. Si en algún momento eh, digo algo que no queda claro, que no se entiende, ¿sí? o por ahí puede resultar muy técnico, les pido por favor que me lo hagan eh, saber a través del chat. Así, si hay alguna duda, la podemos ir resolviendo. Por ahora venimos bien, ¿está todo claro? Perfecto. Buenísimo. Aquí lo que vamos a estar analizando, por ejemplo, en un primer momento es la producción científica de Chile. ¿sí? Vemos, por ejemplo, que el dato más antiguo indexado es de 1856. ¿Sí? ¿Cómo se llega a ese dato? Porque cuando empiezan a indexarse publicaciones, las mismas publicaciones acercan documentos retrospectivos. ¿sí? Publicaciones anteriores. Entonces es por eso que se tiene acceso a información tan antigua. Y es interesante ver cómo se fue mejorando, cómo fue aumentando la producción científica de Chile. Y en este gráfico lo podemos ver muy sencillamente. Si estamos hablando que en los últimos 20 años... Se dio un, un auge tremendo en la producción. Ahora también lo vamos a estar analizando. Podemos ¿sí? analizar por institución, por ejemplo. Y también por eh, publicación. ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo ver cuál es la revista que publicó, indexó mayor cantidad de documentos de investigadores chilenos. ¿Quién es el autor más publicado? ¿Y esto para qué me sirve? Porque si, por ejemplo, en la universidad quieren dar algún taller o quieren invitar a algún, algún autor que esté publicado para dar consejos, para armar una clínica de publicación, etcétera También lo pueden hacer y van a tener un referente local. ¿sí? Alguien que de la realidad de la investigación chilena y alguien que ha tenido que hacerse de su espacio en, entre las revistas para poder estar publicado. Y también por área. ¿sí? Entonces también nosotros vamos a poder investigar área por área y ver, por ejemplo, cuál es la revista que mayor cantidad de documentos indexó de investigadores chilenos en medicina, en ciencias sociales, en ingeniería, etcétera En este caso vemos, por ejemplo, que es Campanelli, el autor más, eh, con mayor cantidad de documentos. ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo podemos analizar, podemos ver su producción, sobre qué habla, ¿sí? y de esta manera ver si, por ejemplo, lo podemos invitar o no para una charla, para un taller, etc. Vamos a analizar las citas. ¿sí? Vamos a hacer una búsqueda. Vamos a ver que, por ejemplo, Scopus me va a permitir ordenar mis, mis documentos, mis referencias, por el más nuevo, el más viejo de la A, la Z, nombre del autor, nombre de la publicación, y por el más citado y el menos citado. El más citado es siempre interesante verlo porque, por ejemplo, en este caso, estamos hablando de un documento, fíjese, de 1979. Tiene 43.000 citas, y fíjense el segundo, tiene 13.000 y es solamente de dos años después. Vamos a analizar este caso, por ejemplo. Y una característica también que siempre tiene Scopus es que nos va mostrando el camino que venimos recorriendo. Entonces yo nunca, por ejemplo, puedo abandonar Scopus y volver después al mismo navegador, a la misma ventana, a la misma pestaña. Y no tengo que preguntarme cómo es que llegué a este dato. ¿sí? Sino que Scopus siempre me va a estar diciendo qué es lo que estoy observando. En este caso estoy viendo los 43.380 artículos que citaron este documento. Y me fijo, por ejemplo, que lo citaron este año. ¿Sí? Entonces voy a ir a analizar esos resultados. ¿Y para qué me sirve eso? Para ver precisamente esto. Fíjense, el documento fue publicado en 1979, en 1980 recibe su primer cita y 16 años después llega al pico de citas. O sea, durante 16 años, fíjense la tendencia, fue hacia arriba siempre. Entonces estamos hablando de un documento de superpreponderancia en el área que incluso está siendo citado en estos últimos años. Es un documento de hace... 40 años. Entonces estamos hablando de un documento sumamente importante para el área. Entonces yo, por ejemplo, si fuese autor de este documento, puedo ver en qué revistas apareció mi artículo citado, quién me citó, de qué institución, de qué país y de qué área está escribiendo. Entonces, por ejemplo, a mí me sirve ¿para qué? Para, por ejemplo, ver si puedo escribir algo que lo continúe, para ver si puedo generar por ahí, algún tipo de intercambio o documento en conjunto con alguien que me haya citado muchas veces. Entonces todo esto, al estar respaldado en Scopus, al tener yo acceso a toda esta información, facilita muchísimo lo que son las relaciones entre instituciones e incluso entre investigadores. ¿Venimos bien? ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Una cosa que les quería mencionar también, y esto no tiene nada que ver con Scopus, no tiene nada que ver con Elsevier, eh, sino que es más que nada para, para ustedes, investigadores, es acerca de ORCID, U ORCID. No sé si escucharon hablar de esto. Resulta que, como ustedes bien saben, las revistas tienen su código de identificación, los libros tienen su código de identificación y ahora hasta los artículos tienen su DOI, su eh, identificador digital. ¿Quiénes no lo tenían? Los autores. ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Hubo un grupo de investigadores que se unieron y crearon ORCID, o también como, conocido como Open Researcher and Contributor ID, en el cual ustedes, los autores, obtienen un identificador digital persistente. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente quiere decir que ustedes obtienen un código de identificación único para todos sus trabajos académicos. Entonces, de esta manera, por ejemplo, en países como Chile, como España, que se suele utilizar el apellido paterno y materno, ¿sí? se pueden llegar a generar muchas combinaciones de nombres. Yo, por ejemplo, soy Gabriel Maruca, pero puedo ser GM, Maruca G, Gabriel M, Maruca Maruca Gabriel, eh, MG, puedo tener un montón de combinaciones en mi nombre, ¿sí? que me van a quitar visibilidad, porque si me tengo que postular a un premio, un concurso. ¿sí? Tengo que dar todas esas versiones de mi nombre para que puedan tener plena visibilidad de mis trabajos. En cambio con Orkid, no importa el nombre que ponga a la hora de publicar, sino que ya simplemente con ese código ¿sí? eh, van a tener acceso a mis documentos. Fíjense en el caso de Judah Johnfeld, que ahora lo vamos a estar viendo. ¿sí? Todas las variables de su nombre que tiene, bueno... Vamos a ver que es un referente, pero en el caso de que se quiera presentar, fíjense todas las variables de nombre que tiene. ¿Sí? Por supuesto los invitamos a Instagram en arroba las Elsevier. Ahí les voy a copiar el perfil. Van a encontrar también tutoriales acerca de Scopus, acerca de Sensadirect y también acerca de Mendeley. Ahí les dejo mi correo por cualquier duda. Y vamos a pasar a ver Scopus. Estamos viendo Scopus, ¿verdad? Sí, bien, perfecto. Excelente. Entonces... Un par de aclaraciones acerca de cómo buscar en Scopus. Primero y principal, siempre buscar en título, abstract y palabras claves. Está la opción All Fields, que es muy tentadora. ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Si yo pongo All Fields, ¿sí? y por ejemplo busco Chile, ¿qué pasa? Me va a buscar Chile en todos estos campos. Entonces me va a buscar en título, abstract y palabras claves, en autor, en nombre del autor... ¿Sí? En afiliación. Y yo, por ejemplo, estoy buscando Chile como país. No como el picante, por ejemplo. En México el Chile son, son los picantes. Si yo pongo All Fields, me va a estar buscando todos los artículos referidos a los chiles que puede haber y a mí no me interesa eso. ¿Sí? Si yo estoy buscando Chile, ahí sí voy a tener que buscar por afiliación aquí o mismo aquí en el menú. Pero si estoy buscando... Una frase o palabra, por ejemplo, vamos a buscar anticuerpos. ¿sí? Siempre buscar el título abstract y palabras claves. Si yo pongo todos los campos y dejo anticuerpos, me va a traer, por ejemplo, los documentos de eh, Jeremy Antibodies. Y Jeremy Antibodies escribe sobre los beneficios eh, psicológicos de tejer en casa, por ejemplo. Y mucho a mí no me interesa, yo estoy trabajando los anticuerpos, ¿sí? Cómo defender al cuerpo de virus, bacterias, etcétera. Entonces, si dejo todos los campos marcados, me va a traer muchísimos documentos que a mí no me interesan. Entonces, buscar siempre en título abstract y palabras claves y buscar siempre en inglés. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué no en español o por qué no en francés? Porque si vamos al final de todo... Vamos a ver que Scopus tiene un filtro de idioma. Entonces, en este filtro de idioma yo puedo elegir el idioma de los documentos que quiera. ¿Sí? Tengamos en cuenta que título y abstract siempre va a estar en inglés en Scopus, pero si necesito documentos completos en español, los puedo obtener también. Como estoy registrado, aquí arriba a la derecha... Tengo mis iniciales, tengo mi correo. ¿sí? Yo puedo guardar esta búsqueda, puedo generar alertas. ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estoy trabajando regularmente con anticuerpos, puedo poner una alerta diaria y todos los días me va a llegar un correo con todo lo nuevo que se fue indexando sobre este tema en Scopus. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo no me tengo que meter todos los días, sino cada tanto, hacer algún análisis, buscar alguna referencia, porque yo ya sé que es, lo que hay de nuevo en la base. Como les había dicho, tengo ordenado por el más citado. Vemos cuál es el más citado y es este documento de 1979. Tiene más de 43.000 citas. Como pueden ver, el cursor en algunos momentos cambia de ser una flecha a ser una mano... Cuando vemos que cambia a la forma de mano, yo puedo analizar ese dato. ¿sí? Entonces analizo las citas. Aquí las tenemos. ¿sí? Estos son los documentos que citaron este artículo. Yo puedo ver, por ejemplo, que fue citado este año. Puedo ver todos los años que fue citado, quiénes fueron los autores. Como dijimos, si voy a analizar los resultados... Esta es una opción que realmente recomiendo utilizar seguido el análisis de resultados. Vemos que en 1996 se dio el pico. A partir de ahí, si bien empezó a bajar, estamos hablando de más de 43.000 citas. Entonces puedo ver quién es el autor que más me citó, en qué artículos. ¿Sí? Pues fíjense que yo aquí puedo ver el resultado. De, este, de esta búsqueda, estos 118 documentos, porque Porque están indexados en Scopus. ¿Sí? Entonces puedo ver esos documentos también. Por las revistas que más me citaron, donde más veces apareció también mi, mi documento citado, etc. ¿Sí? Entonces, ¿todo esto para qué me sirve? Todo esto me sirve a mí como investigador para generar contactos. Y a la institución le sirve también para ver, por ejemplo, dónde están citando a sus investigadores. Entonces, por ejemplo, no solo por institución, sino también por país. Entonces, por ejemplo, que me están citando en Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Canadá. A mí, como investigador, me abre las puertas. Y a la institución también, porque se puede empezar a generar programas de intercambio con esas instituciones y esos países. Aquí nosotros estamos analizando anticuerpos, antibodies, tenemos 1.400.000 resultados y vamos a empezar a analizar ese resultado. 1.483.000. Es mucho, es poco, es lindo, es feo, es bueno, es malo, es un número. ¿sí? Los números eh, en sí no, no dicen más que lo que lo que representan, un ¿sí? millón documentos. Si yo les digo que estamos hablando de 134 años, 135 años de historia, mucho más nos dice. Y nosotros vamos a empezar a ver qué hay detrás de ese número. ¿sí? Ver, por ejemplo, que el documento más antiguo es de 1886, que el pico de producción, por ejemplo, en Scopus es de 2014, que en lo que va del año de más de 26.000 documentos indexados, ¿Y qué más? Bueno, empezar a ver todo lo que estábamos viendo antes. Por ejemplo, ¿Quién es el referente a nivel mundial sobre este tema? Y aparece Yehuda Schoenfeld. Yehuda Schoenfeld con 1.100 documentos. Después aparece Duveigold, de Vincent, en Ahora, pregunta para todos y si respondan a través del chat. Yo con tener 1.100 documentos indexados en Scopus. Solamente con eso. ¿Ya soy un referente en un tema? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Bueno, rápidamente respondieron que no. No necesariamente. Excelente. Bien, Gonzalo. Se acerca bastante a la respuesta. Porque... Bien, Juan, exactamente, que hay que tener en cuenta también criterios de calidad, no solamente la cantidad. Hay una palabra clave que nos va a ayudar muchísimo a, a aprender a usar Scopus, que es depende. ¿Sí? Cada vez que nosotros estemos en Scopus y no estemos 100% seguros de lo que estamos viendo o si estamos obteniendo la respuesta que queremos, les estamos preguntar ¿de qué depende? Siempre va a depender de algo. En este caso, por ejemplo, Schoenfeld, ¿es un referente por tener 1.100 documentos? Bueno, depende. ¿De qué depende? De los valores que tengan otros autores en otras categorías. ¿Por qué? Porque, como bien dijeron, yo solamente con tener 1.100 documentos, ¿sí? no soy un referente. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver la producción de Yehuda Sí, Vemos que trabaja en distintas áreas que tiene más de 2.200 documentos indexados y tiene más de 73.000 citas. Yo con 73.000 citas y 2.000 documentos, ¿soy un referente? Más difícil la pregunta. Sí o no. Tengo 2.000 documentos indexados y más de 70.000 citas. Acá ya es más distinto. Es más, es más difícil interpretar si uno es un referente o no, no. ¿Por qué? Porque tengo mucha producción y tengo mucho impacto, como es el caso de este autor. Bueno, para ayudar a desempatar, ¿sí? la index nosotros siempre vamos a analizar cuatro variables. Bueno, es, buen, es buena respuesta la tuya, Cristian. Siempre vamos a estar analizando cuatro variables. Ustedes pueden analizar muchas más, por supuesto. Acá vamos a estar viendo cuatro variables para identificar a un referente en un área. ¿Sí? La primera, por supuesto, tiene que ser producción. Un referente tiene que tener documentos indexados, tiene que tener información de producción propia que respalde su, su posición ¿Sí? Su, su postura frente a un punto de vista, frente a una disciplina, etc. Entonces el primer punto, por supuesto, producción. El segundo, citas. ¿Sí? Un referente no solamente tiene que producir, sino que la producción le tiene que parecer interesante al resto de la comunidad científico-académica. Una tercera variable es h index o índice H. ¿Escucharon hablar de esto? ¿Saben qué es? Índice H, H-Index, índice de Hirsch. No. Bien. Perfecto. El índice H mide el impacto del autor. sí. Eh, muy básicamente mide eso. A ver, ¿qué pasa? Eh, yo tengo 2.000 documentos. Tengo 73.000 citas y puedo tener un H-Index de 5. Y no soy un referente. ¿Por qué? Porque de mis 2.000 documentos, solamente 5 recibieron citas, recibieron muchas citas, pero solamente cinco documentos. Este índice H a mí me dice cómo, muy entre comillas, ¿no? Se reparten esas citas. El H-index tiene dos características. Primero, nunca baja, siempre sube. Y segundo, está atado, ¿sí? A la producción que un investigador tenga indexada en Scopus. Entonces, yo puedo tener 10 documentos indexados en Scopus, ¿sí? Y puedo tener, como mucho, un H-index de 10. Este autor tiene más de 2.000 documentos indexados. Bueno, puede acceder, puede aspirar a un H-index muy alto. ¿Cómo, ¿Cómo se observa? ¿Cómo se mide este H-index? Porque no se calcula, porque no hay una cuenta en el medio, no hay un algoritmo. Sino que estos son los títulos de los documentos que este autor tiene indexados en Scopus. Y aquí al costado aparecen la cantidad de citas que cada uno de esos documentos tiene en publicaciones indexadas en Scopus. Entonces yo, por ejemplo, puedo auditar toda esta información, sí, para saber si es confiable o no. Como les había dicho, cuando el cursor cambia de flecha a mano, yo puedo analizar este dato. ¿Cómo llegamos a 112? Si este autor tiene más de 73.000 citas. Estos documentos no están ordenados ni alfabética ni cronológicamente, sino por cantidad de citas. Bien, primero sé qué más citas tiene. Fíjense que tiene más de 4100 citas. El segundo tiene 1400. Y así. Entonces empiezo a bajar, siempre ordenados de mayor a menor. Y lo que tengo que observar es cuál es el documento que tiene la misma cantidad de citas o más que su posición en la lista. Sí, entonces veo que este documento tiene 114 citas por su posición en la lista está en el puesto 112 eso me va a determinar el h index cuando este documento reciba una o más citas en publicaciones indexadas en scopus y el Schoenfeld va a tener h index de 113 qué es lo que quiere el autor que todos estos documentos que están aquí abajo empiecen a recibir citas para aumentar su h index él, si el día de mañana no recibe ni una cita más, se queda con un H-Index de 112, que por cierto, ¿sí? a veces surge la pregunta de qué tan bueno, eh, que, cuál es un H-Index bueno. Todos los H-Index son buenos, pero 112, bueno, es un H-Index muy alto. sí Porque piensan que tiene más de 2.000 documentos indexados. ¿sí? Y a partir ya de 150 se le deja de, de contabilizar. Entonces... 112 es un H-index muy alto, es muy bueno. Marca que esta persona es un referente. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que toda su producción está generando impacto y no solo una parte. ¿Sí? Entonces vimos producción, el juez de John Félix tiene. Vimos cantidad de citas, que también tiene. Y vimos h-index. Entonces, si me guío por estas tres variables, diría que Yehuda Schoenfeld es un referente en esta área. Yo lo podría llamar, lo podría contactar. Pero hay una variable también muy importante, la más importante, y es la primera que tenemos que aplicar siempre que hagamos un trabajo de investigación, un trabajo de análisis en scopus que es la variable tiempo. ¿Sí? Nosotros vamos a cambiar desde... 1886 al 2001 para analizar los últimos 20 años. Vamos a ver dos cosas. Primero, ¿cómo cambia este número? Y ¿cómo cambia esta lista? Vamos a ver. Recordemos que tenemos 134 años de historia, 134 años de investigación, y había 1.400.000 documentos. En los últimos 20 años se indexaron más de la mitad. Vamos de vuelta. A ver, para que quede claro. En 134 años se generaron, se indexaron en Scopus 1.480.000 documentos. En los últimos 20 años solamente se generó más de la mitad de esa información. Eso me está diciendo que es un tema con mucha actualidad, con mucho empuje, con mucha visibilidad. ¿Sí? Y fíjense qué pasó en la lista. Primero la producción bajó, por supuesto, pues estoy analizando un periodo de tiempo más corto. De 1100 pasó a 674. Y estaba Schoenfeld primero y Dubey estaba segundo y ahora pasó a estar tercero. Y lo tengo Montefiori. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo puedo analizar también a Montefiori y ver su producción, que es un tercio más o menos de lo que tenía Schoenfeld. Las citas, Schoenfeld tenía 73.000, acá estamos en 49.000. Y H-Index está muy cerca, 108. sí, O sea, yo tenía 112, aquí tenemos a David Montefiori con 108. ¿Esto para qué me sirve? Pues si yo quiero referentes a nivel internacional, muy probablemente el primero, el segundo, el tercero, bueno, sean personas que estén dando vueltas por todo el mundo constantemente, o no, por supuesto depende de la temática, ¿no? Pero siempre tengo que tener una lista. ¿Sí? De 8, 9, 10 personas a las cuales puedo llegar a considerar referentes en caso de... ¿sí? En caso de que alguien me cancele, o en caso de que, por ejemplo, necesite tener más de una opinión, etcétera, etcétera. Entonces, este ejercicio está bueno. ¿Por qué? Porque siempre voy a estar comparando lo mismo. ¿sí? O sea, no importa la cantidad de autores, yo solamente tengo que poner documentos, citas, y h index... Y siempre voy a estar comparando lo mismo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que tengo tres o cuatro autores y todos tienen más o menos la misma cantidad de documentos, la misma cantidad de citas. Bueno, ahí sí el H-Index desempaca. Un H-Index más alto nos está diciendo que hay autores que tienen un poco más de impacto que otros. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Esto es a nivel internacional, a nivel mundial. Vamos a ver qué pasa a nivel nacional. Y eso lo podemos hacer desde acá. Vamos a buscar documentos por país. Como ven, el periodo de tiempo se mantiene. Entonces, todo lo que yo analice a partir de acá va a estar influenciado, va a estar eh, bajo este periodo de tiempo. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es buscar la producción de Chile sobre anticuerpos. Aquí la tengo. Sí, y yo ya sé que estoy trabajando con los últimos 20 años. Entonces, si ¿sí este es el periodo que quiero investigar, perfecto. Si no, ahora lo que voy a hacer es modificarlo. ¿Venimos bien hasta ahora? ¿Me siguen? Estoy yendo muy rápido, se entiende todo. Si hay alguna duda, por favor, háganmelo saber. Es el momento, esto es para ustedes. Si hay algo que no haya quedado claro, me avisan. Todo bien. Perfecto. Gracias, Cristian. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, tengo 2001 al 2020. Yo siempre analizo entre 15 y 20 años, ¿sí? Porque por todo lo que es el, el proceso académico de tratamiento de un tema. ¿sí? Si yo analizo los últimos cinco años, voy a tener información súper actual. ¿El tema cuál es? En cinco años no se puede crear un referente en un tema. ¿Sí? O quizás en cinco años, en los últimos cinco años, eh, un referente autorizado sobre un tema pudo no haber publicado nada y lo publicó hace seis años. Entonces siempre la verdad que trato de trabajar los últimos 15, 20 años como para tener un margen bastante más amplio. Entonces vemos, por ejemplo, Chile. ¿Cómo fue? Fíjense, el año pasado, el 2018, perdón, se dio el pico de documentos indexados. ¿Sí? Hasta ahora, en 2020, tiene ya 68 documentos indexados. Yo soy investigador de la Universidad de la Frontera sobre anticuerpos y quiero saber, por ejemplo, quién es el referente a nivel nacional sobre este tema, por lo menos quién es el autor más... Um, Publicado, más indexado en Scopus, ¿por qué? Porque le quiero pedir consejos, quiero que por ahí me ayude con mi investigación, etc. Y llegamos a Alexis Calergis, ¿sí? de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica, veo que tiene 241 documentos y sin embargo, tiene un H-index relativamente alto, ¿sí? 37 es un H-index alto si contabilizo la cantidad de documentos. ¿sí? Entonces, es un, es un investigador que también, con una cantidad de citas importantes, 5.000 citas, llegó a un H-Index muy alto, muy rápido, con una producción eh, relativamente, podemos decir, la corta, a pesar de que no lo sea, pero es un H-Index súper respetable. A ver, tenemos una duda. Eh, ¿La afiliación se refiere al país del autor principal? Eh, buena pregunta, Marcelo. La afiliación corresponde al país y a la institución del autor o autores ¿sí? que formaron parte del equipo autoral. Entonces, eh, podemos tener un equipo de, no sé, 10 autores en un trabajo, cada uno de un país diferente. Bueno, ese documento le va a contar a esos 10 países. ¿sí? No, no tiene nada que ver si en este caso, por ejemplo, Calergi fue el autor principal, o el segundo, o el tercero, no, eso, eso se reparte, digamos. Ese, ese punto le va a contar a esos 10 países. sí. Pero buena pregunta. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa de querer trabajar en colaboración con, con otros investigadores o no, no trabajo con este investigador porque es de afuera y no me va a contar para mi país o para mi institución. Sí, eso siempre va a contar. Así que no se preocupen. Yo puedo ver, por ejemplo, más allá de los documentos, con quién trabajó. ¿Sí? Y veo que trabajó con Susana Bueno, y fíjense quién es la segunda. Susana Bueno. ¿Sí? Entonces tengo a los dos primeros referentes a nivel nacional, que son un equipo que suele trabajar en conjunto. No, un placer, Marcelo. Buena pregunta, gracias. Entonces yo aquí puedo analizar también, como veníamos analizando, la producción, las citas, la H-Index, la producción de los últimos años, las citas. ¿sí? En las barras azules tengo los documentos indexados en Scopus, y en los círculos eh, Bordeaux, Borrabino las citas que recibió ese año. Soy investigador, me contacto con Calergis, y también lo que puedo ver es, por ejemplo, las publicaciones. Hasta aquí hemos hablado de los referentes. ¿sí? ¿Cómo buscar un referente a nivel mundial, a nivel nacional? ¿Hay alguna duda acerca de lo que vimos? ¿Hay algo que no haya quedado del todo claro? Porque ahora vamos a pasar a un tema diferente, que son las publicaciones. Eh... Me perdí en la ruta. A seguir para llegar al buscador y analizador que hemos estado revisando. Eh, Matías, me está diciendo de cómo entrar en Scopus o de cómo utilizar Scopus. Perdón. Cómo entrar en Scopus. Perfecto. Ahí, María Elena, voy a necesitar de tu ayuda. Para indicarle a Matías cómo hacer el ingreso a la plataforma. Tienen que ingresar en la la página de la biblioteca de la universidad, ¿cómo, cómo es eso? Ahí está, gracias. Muchas gracias, Elena. Mientras tanto, seguimos. Ahora vamos a estar analizando publicaciones. Y yo puedo encontrar mis, mis opciones de publicación de dos maneras. Una ¿sí? puede ser a través de esta opción. A través de analizar la producción eh, de, de mi país, en este caso Chile, sobre mi tema de investigación. Aquí tengo 20 años, puedo elegir los últimos 5, puedo elegir los últimos 10 etcétera. Pero, ¿qué pasa? Yo lo que puedo hacer ¿sí? acá es ya saber cuáles son las revistas que sé que publican documentos de investigadores de mi país. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir la Revista Médica de Chile, vamos a abrir la Revista Chilena de Infectología y la Revista Chilena de Pediatría. Acá vamos a estar analizando, al igual que con los, eh, eh, con los referentes, algunos factores que nos van a ayudar a determinar cuál sería la mejor revista para nosotros para publicar. ¿Sí? Después vamos a entrar por otro, por otro lado a obtener también información. Mauricio, eh, ¿es posible determinar el promedio de publicaciones por investigador en un área? Por ejemplo, Matemática Pura. Eh, claro, sí, es lo que veíamos, lo que estábamos viendo. Sí, mira. Por ejemplo, Calergis tiene 57 documentos sobre esta área. Si yo voy a su producción total, veo que tiene 241. ¿Sí? Entonces, en anticuerpos tiene 57 documentos y aquí los puedo ver. Aquí los tengo. ¿Sí? Entonces aquí están siempre los documentos de Calergis. Pero él, en todo Scopus, en todas estas áreas de investigación, tiene 241 documentos. Ah, pero en el país... Sí, por supuesto. Mira, perdón. Um, aquí lo tienes. Sí, o sea, son estos 1.888 documentos. Sí, Chile. En los últimos 20 años, indexó en Scopus, en anticuerpos, 1.888 documentos. Promedio por investigador. Bueno, ahí... Eh, el tema cuál es ahí, Mauricio. Eh, Yo que tengo que hacer un promedio por investigador o por investigador en el área. sí, Porque, eh, no sé, supongo que Chile tiene 20.000 investigadores. Yo después lo que tengo que saber es cuántos investigadores en cada área tiene para poder saber ese promedio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Con qué trabaja Scopus? Scopus trabaja con metadatos que nos brindan las publicaciones. Eh, año de publicación, autor, afiliación, cantidad de citas, con toda información que surge de las publicaciones. ¿Sí? Eh, a ver, sí, cómo no. Eh, hola, mucho gusto. Hola, ¿qué mucho, tal? Gusto. Mucho gusto. Eh, no, es que la pregunta es, la, la, la verdad es que desconozco este dato. Y de verdad que nosotros en, en Matemática tenemos nuestra revista de investigación y es un dato que para nosotros es útil. Entonces la pregunta es, en Matemática pura, uh -huh. en Chile, ¿cuál es el promedio de publicaciones por investigador? ¿Entiendes? Porque de verdad que lo que yo, lo que, la percepción que tenemos nosotros, pero es una percepción nada más, uh -huh. es que es muy bajo. Bueno. Que estamos hablando de, no sé, dos papers al año con suerte. Bueno, ahí tenemos, es muy válida tu pregunta, es muy buena. Ahora lo que vamos a hacer es eh, vamos a pasar a o sea, la Entonces la pregunta era cómo filtrar eso, eso. Bueno, aquí estamos en la Gracias. producción científica de Chile. No, por favor. Eh, el tema cuál es, Mauricio. Eh, este número que vamos a obtener. Es muy relativo. ¿Por qué? Porque nos va a estar diciendo la cantidad de documentos indexados sobre matemática que hay en Scopus. ¿sí? No lo que hay publicado. Entonces, vamos a ir okay. a matemática. Vamos a ir a los documentos por área. Y vamos a ver, por ejemplo, matemática. ¿sí? Entonces vamos a analizar matemática. Y dentro de la matemática, por supuesto, están otras áreas. Sabemos que hay 15.000 documentos. Es un número para nada despreciable. Entonces vamos a ver, vamos a analizar. Ahora, bueno, tú estás en matemática, por favor, corrígeme, pero esto funciona más o menos como un fractal, ¿sí? Es un dato dentro de un dato dentro de un. ¿Sí? Sí, exacto. Bien, perfecto, gracias. Porque yo venía diciendo ese ejemplo, no me encontré con ningún matemático, entonces. Este, entonces. Para, para que quede claro, esto funciona como, como esos fractales que son esos videos que vemos y siempre, nunca termina, ¿sí? es infinito el dato, porque pues nos metemos y siempre hay un dato dentro de un dato. Entonces vemos esto, por ejemplo, 15.000 documentos desde 1949. Vemos cuál es la tendencia a la alza. Entonces lo que voy a hacer es filtrar los últimos 20 años. ¿Sí? Los voy a analizar. De 15.000... No sé, me animo a decir 10.000. Bueno, hace muchísimo. 13.000. Sí. Sí. Mira, la gente los no. últimos 20 años, no muchísimo. Y tendencia siempre a la alza. Uh -huh. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Sí? La tendencia, no el resultado, sino la tendencia. ¿Por qué? Porque como vemos, hay años más fructíferos que otros, pero lo bueno es que siempre se fue superando. ¿sí? Nunca, se llegué, nunca bajó. En 2020, por supuesto, va a estar bajo porque estamos a mitad de año. Estamos en, Después, en a esta mitad de año. Manera. Fíjate, 754 documentos. Vamos a ingresar dentro de las subáreas, dentro de la matemática. Aquí tenemos matemáticas, ciencias de la computación, eh, ingeniería. Eh, tendría que ser también matemáticas. No sé bien cómo se manifestaría matemática pura. Eh, vamos a entrar de vuelta en matemática. Vamos a cerrar esto. 13.000 documentos. Hola Andrea, eh, mientras vemos esto, eh, no porque no es... O sea, sí, perdón, sí, se puede filtrar, ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Entonces tenemos de vuelta, matemática dentro de matemática. Acá pasa que, a ver, no, nos va a dar el mismo resultado. Aquí es donde nos trabamos. A ver... Porque lo que podríamos hacer aquí. No, pero no hay un área que sea matemática pura. ¿Sí? Entonces, fíjate, siempre nos va a dar 13.622, que es con lo que estamos trabajando ahora. Ya, Bueno, bueno por, último es, por, por último es una cosa de estimación. Pero entonces, ¿cuántos autor, ¿de cuántos autores estamos hablando chilena? Y mira, aquí tenemos... Ya. ¿El tema cuál es? Aquí vas a encontrar autores chilenos y uh -huh. autores de Chile? ¿Cuál es la diferencia? No, sí, sí, ok. No, está bien. Se entiende. O sea, un extranjero que vive en Chile y que publica con afiliación chilena va a ser como un autor de Chile, claro. Exactamente. Bueno, exacto. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que queremos? ¿Contar la afiliación Chile? Perfecto, son estos a los fíjate. autores. Sí, entonces, eh, de hecho, si vamos para atrás, vamos uh -huh. aquí... Vamos a la lista de autores. Y quiero verlos todos. Y aquí los tenemos. ¿Sí? Ya. Tienes de Navarro, Navas, Sánchez, Gil Costa, Salas. ¿Cuál es, cuál es el, el...? Aquí los puedes filtrar por... También por el, por el uh -huh. apellido, en caso de que... ¿Por qué? Porque aquí van a faltar. Imagínate la cantidad de autores que hay con dos documentos claro. indexados. ¿sí? Uh -huh. eh, un autor tiene un ID de Scopus a partir de los dos documentos indexados en Scopus. ¿sí? Eso se le crea automáticamente. Pero aquí ya tienes un buen número para ir eh, investigando. ¿sí? Eh, a ver, de vuelta, ¿qué pasa? Aquí estamos trabajando con metadatos. Uh -huh. eh, entonces, hay que entender eso desde el punto de vista del artículo. ¿Cuál es la información que se tiene que completar sí o sí en un artículo? Título, abstract, palabras claves, nombre del autor o autores, año, página volumen, número de la, eh, nombre de la publicación, ISCN, si es una revista, ISBN, DOI, etc. Hay un montón de información, como por ejemplo cantidad de investigadores, temática. La temática no es un metadato, entonces a veces preguntan también si cuando yo exporto a Mendeley la referencia, ¿por qué no me la divide por temática? Porque no es un metadato la temática. Aquí está definido simplemente por la, eh, por la publicación y por el tema en el cual se está identificando la publicación o el artículo. ¿sí? Pero, a ver, volviendo a tu pregunta. Eh, aquí lo que tienes es, por ejemplo, 13.622... Documentos indexados en Scopus en los últimos 20 años. De ahí, tú tienes que empezar a ver, por ejemplo, cuál es el periodo de tiempo que te interesa, cuál es la cantidad de investigadores dedicados a matemático o a matemáticas puras en el país. Eh, cantidad de ¿Y ese, documentos... dato, ¿y ese dato se podía sacar de acá o no? ¿Cuántos hay? ¿Cuántas personas hay? Imagínate. Aquí tenemos la cantidad de investigadores que publicaron documentos en publicaciones uh -huh. que están indexadas en Scopus. Sí. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta que hay muchísimos investigadores que publicaron que no, claro. que no están indexadas, exactamente. Pero los estamos sumando igual en el total. Ah, por supuesto, sí, es sí. válido. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí, es válido. Sí, el tema es que aquí, eh, por una cuestión de, de universo eh, uh -huh. contable o, o visible, si queremos llamarlo, solamente se puede acceder a la información que está disponible en Scopus. ¿Por qué? Porque okay. es la que tenemos respaldo. Es a la que claro. tenemos acceso. ¿Sí? sí este, pero está bueno esto por lo menos tener una idea y siempre tener en uh -huh. cuenta fundamental el periodo de tiempo. ¿sí? Si estamos hablando de los últimos 10 años, o ver, por ejemplo, en el caso de lo que estás planteando, la evolución o involución en la producción científica por... Por área. Por, por investigador, por área. ¿sí? Uh -huh. Siempre teniendo en cuenta que es eso, que es una estadística. ¿Sí? Eh, yo, por ejemplo, no tomo mate ni fumo, pero según la estadística consumo 20 kilos de hierro y fumo un arcado claro. por mes. Eh, ni fumo ni tomo mate, pero la estadística dice eso. ¿sí? Entonces, hay que tener eso en cuenta. Ahora lo vamos a ver eso también con, con Sidescore. ¿sí? Ya. Yeah. Bueno, muchas gracias. No, por favor, un placer. Eh, Andrea, filtrar los artículos de un determinado autor eh, como primer autor. Sí, eso lo podemos ver aquí. en la página principal de Scopus, cuando buscas, por ejemplo, primer autor. Y aquí puedes poner el nombre del autor. Entonces ahí ya puedes buscar. O puedes buscar también por autor y ahí lo puedes también ir eh, filtrando. Eh, ¿Qué pasa? Ser primer autor o colaborador. Eh, es lo mismo, ¿sí? Eh, si vamos a la, a la metáfora futbolera para que, para que quede claro. Eh, el gol vale uno. sea, de cabeza, de taquito, de penal, olímpico, en contra. Entonces, ser primer autor o colaborador, eh, la verdad que la eh, que la cita o que, que, el, que el artículo le cuenta igual. si ¿sí? No es que tiene un peso mayor o menor ser primer autor. ¿sí? Lo que sí puedes hacer, por ejemplo, vamos a verlo, eh, por ejemplo, aquí, con Campanelli, ¿sí? tenés la opción de analizar la producción del autor. Y si no me equivoco, sí, esto te estaría contando lo que produjo como primer, eh, primer autor. Aquí tienes los coautores con los que trabajo. Sí, pero tendría que aparecer aquí. El tema ¿cuál es? Eh, primer autor es alfabético, en orden de jerarquía. ¿sí? Eh, te pregunto por qué muchas veces nos contactan y eh, me dicen, por ejemplo, mira, yo soy el, el líder principal de la investigación, pero mi apellido empieza con Z y estoy al final de la lista. Entonces, ¿qué pasa? Nunca aparezco en las citas. Entonces, a ver, de vuelta, quizás a veces es una cuestión de, de ego, de presencia, o de, pero es lo mismo ser primer autor que, que colaborador en ese aspecto. Claro, Bueno, Andrea, buen comentario. ¿El tema cuál es? Eh, de vuelta, cuando decimos primer autor, ¿es el primero que aparece en la lista o es el que es el referente? Porque si es por eso, ¿sí? cuando vamos a, una, a la producción, vamos a agarrar esto, por ejemplo, como ejemplo. Y vamos a agarrar... Entonces abrimos la referencia y vamos a tener identificado, al, como estás diciendo bien, primer autor. El primer autor, si ¿sí? Eh, sí, estamos hablando del, del responsable, del artículo, de, de, del líder, fíjate aquí la cantidad de, de autores que hay. ¿Cómo hago yo para saber cuál es el primer autor? Bueno, aquí lo tengo. Autores adicionales. ¿Sí? Y aquí lo tengo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo hago clic en la personita y me va a llevar a la información del primer autor. Y fíjate cuál es el apellido. Aquí puedo tener una lista interminable de autores como teníamos. Hago clic y me va a llevar a Daniel Froadebo, que es el primer autor. Entonces yo lo puedo buscar también, o lo puedo contactar, etc. ¿Sí? Eh, pero sí, en realidad, a ver, al buscar un, un autor siempre nos va a llevar. A esos, a esos trabajos principales. Vamos a una otra pregunta? Bien. Vamos entonces a analizar las publicaciones. ¿sí? Volviendo al ejemplo, soy investigador de medicina, estoy trabajando con anticuerpos, vi la producción científica de mi país, y vi que, por ejemplo, publicaban en estas tres revistas. Entonces, asumo que como chileno, bueno... Tendría que poder publicar tranquilamente. ¿sí? Bueno, no siempre es así. Alguna revista para estar indexada en Scopus, entre otras cosas, por ejemplo, tiene que tener un cuerpo editorial mixto, ¿sí? o sea, tanto del país o de la institución como de fuera, lo mismo con los autores. ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las cuatro variables principales que me tengo que fijar en una revista a la hora de elegirla? para poder enviar mi trabajo. Como ustedes saben, hay dos periodos de tiempo fundamentales al momento de publicar, que son el tiempo de primera respuesta y el tiempo de publicación. El tiempo de primera respuesta es el tiempo que transcurre desde que envío mi trabajo hasta que me responden de la editorial si me van a publicar o no, cuándo me van a publicar, etcétera. ¿Sí? Ese periodo puede pasar de 6 a 12 meses. Entonces, desde que mando mi documento hasta que me responden, puedo estar esperando como mínimo 6 meses, a veces menos, pero bueno, promedio de 6 a 12 meses. Y el otro periodo de tiempo es el tiempo de publicación. Supongamos que mando hoy mi documento 6 de agosto, me responden con suerte en diciembre de este año, y me dicen, ahorita vamos a estar publicando dentro de un año. O sea que en diciembre de 2021 va a estar publicado mi documento. ¿Me sirve? ¿No me sirve? ¿Sí? Entonces eso es algo que, como esos seis meses yo no puedo estar mandando mi documento a otras publicaciones, bueno, tengo que ser muy certero, tengo que estar muy, muy entrenado a la hora de elegir una publicación. ¿Dónde se ve eso? ¿Dónde se ve? Lo de los tiempos de respuesta, cada, cada editorial, cada revista lo tiene, Ignacio. Eh, por lo pronto, aquí, en Journal Finder de Elsevier, les voy a pasar el link. Esto es para encontrar una revista de Elsevier a dónde enviar sus documentos. Ponen el título del paper, el abstract, palabras claves, a qué área corresponde. Y después aquí pueden definir, por ejemplo, el Site Score, el Impact Factor de Thomson Reuters, Clarivate, y el tiempo de primera decisión. Como ven, va de las 0 semanas a las 52 semanas, al año, y lo mismo el tiempo de publicación. sí eh, No, no se puede ver en la base de Scopus, porque de vuelta no es un metadato. Scopus trabaja simplemente con metadatos. Eso es un dato que la revista les va a dar a ustedes. Cuando se meten en las condiciones para poder publicar y todo eso, las editoriales lo suelen aclarar. En el caso de Elsevier, ustedes pueden elegir, por ejemplo, una resta que sea Open Access, que sea con suscripción, definir el Site Score y definir el tiempo de primera decisión. Entonces yo quiero una revista que me responda como mucho en 20 semanas y me publique como mucho en 20 semanas. Entonces yo sé que en menos de un año me están respondiendo y me están publicando. ¿Sí? Es un periodo muy, muy corto, ¿sí? pero bueno, yo lo puedo ir eligiendo y después puedo ir las los criterios de búsqueda. ¿sí? Pero ahí en Journal Finder ustedes pueden eh, hacer ese análisis. Me tengo que fijar cuatro cosas de una revista. Ustedes se pueden fijar muchas más, por supuesto. Pero en principio a la hora de buscar una revista me voy a fijar en cuatro eh, aspectos. Primero y principal, los años de cobertura. sí Años de cobertura, años que está indexada en Scopus. La revista médica de Chile, desde 1945. 75 años de manera ininterrumpida. ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que los últimos 75 años de esta revista están todos disponibles en Scopus. La pregunta es, pero como si Scopus empezó en 2003, ¿cómo es que tienen información? Desde 1945. Porque cuando la revista médica de Chile fue indexada, el equipo editorial le acercó a Scopus, documentos retrospectivos, los números anteriores, para ser evaluados y ver si correspondía que estén indexados o no. ¿Por qué? Porque es muy importante esto. Año en que la revista no esté indexada, año en que no aparecen los documentos, año que la revista esté indexada, año que queda para siempre. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estos 75 años de la revista médica de Chile van a quedar siempre disponibles en Scopus. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver otras. Acá tenemos un buen ejemplo. La revista chilena de pediatría está indexada desde 1945 al 67 y desde 1970 al presente. ¿Qué pasa? Años 68 y 69 no están indexados y nunca van a estar indexados. ¿Por qué? Porque se le mandaron los documentos retrospectivos, de 1945 al 67 lo cumplía, los parámetros, las variables, y después 68 y 69 no, pero desde 1970 sí. Entonces, lo primero que me tengo que fijar es que la revista esté indexada de manera ininterrumpida, como estos tres casos desde el 70 al presente, aunque en realidad a mí me importa desde 2003 al presente. Si no estuvo indexada en los años 60, 70, 80, a mí mucho no me importa, porque ahí no estaba Scopus. Si Scopus aparece en 2003, mientras esté indexada de manera ininterrumpida desde 2003, a mí me sirve. Como por ejemplo este caso, desde 2000 al presente. Perfecto. ¿Por qué me interesa que esté indexada de manera ininterrumpida? Porque si yo elijo una revista que tiene muchos altos en su indexación, me arriesgo no a que no me publique. Voy a estar publicado, pero no voy a estar indexado. ¿Por qué? Porque como dijimos en un principio, todo lo indexado está publicado, no todo lo publicado está indexado. ¿Sí? Eso va a pasar a veces cuando empiecen a hacer investigaciones sobre algún autor, alguna investigadora. Bueno, y van a ver que tiene... Por ahí 200, 300 documentos en Scopus, pero tiene más de 400 documentos publicados. ¿Qué pasó? Bueno, esa diferencia de documentos están publicados, pero en revistas que no están indexadas en Scopus. ¿Sí? Entonces, primero y principal, lo que me voy a fijar en una revista, años de indexación. Segundo, Sidescore. Que tenga Sidescore. En este caso, 0.7, 0.9, 1.0. No me importa. Tiene que tener Sidescore. Si tiene Sidescore, quiere decir que está recibiendo citas. Vamos a ver aquí abajo que efectivamente Sidescore es, como vimos en la presentación, un promedio. ¿Sí? Si yo divido 290 por 391, me estoy casi seguro que va a dar 0.7. Dijimos 391. 0.7. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que cada documento recibe 0.7 citas. Por supuesto que no se puede recibir 0.7 citas. Hay documentos que recibieron dos citas y hay documentos que no recibieron citas. En promedio recibieron una cada una. sí. ¿Qué pasa? A mí no me importa que tenga 0.7. A mí me importa que reciba citas. Esas citas a mí me van a dar visibilidad. Me van a dar también la posibilidad de entrar en contacto con otras instituciones. Entonces, lo primero que voy a ver... Años de indexación. Lo segundo, Sitecore, sí, Que reciba citas. Lo tercero que voy a ver... Son la cantidad de documentos que indexa... En el periodo de tiempo. 826 documentos. 391. Y 338. Entonces, ¿Qué pasa? ¿Cuál es la que más me conviene? Esta. De acuerdo a la cantidad de documentos... Esta indexa por año más de 200 documentos, porque recordemos que esto es de 2016 a 2019. Estamos hablando de más de 200 documentos por año. Esta apenas está llegando a los 100 documentos por año, o sea, a la mitad. Y esta no llega a los 100 documentos por año. ¿Sí? Entonces, años de indexación, Sidescore, las citas. La cantidad de documentos. Lo último que me voy a fijar son las áreas de cobertura. Fundamental. ¿Por qué? Porque estas tres revistas aparecieron bajo anticuerpos. ¿sí? ¿Pero todas hablan de lo mismo? No. Una es una revista médica, la otra es una revista de infectología, y la otra es una revista de pediatría. Entonces aquí es donde tengo que ver, no solamente cuál es el tema de la revista, sino el tema de mi documento. ¿Por qué? Porque como decía eh, el compañero Mauricio, ¿sí? si estoy trabajando con fractales y matemática pura, ¿lo voy a mandar a esta revista? No. Entonces tengo que ver de qué habla la revista y ver si es compatible con mi tema. Mi tema, por ejemplo, son eh, las enfermedades infecciosas. Entonces, por ejemplo, esta habla de, por supuesto, de pediatría, de salud de los infantes, no me sirve. La revista médica habla de medicina general, muy amplio el campo. Y la revista chilena de infectología habla de enfermedades infecciosas, salud pública, y eh, ambiental y salud ocupacional. Perfecto. Yo apuntaría a esta revista. ¿Por qué? Porque es un tema que trata la revista y es un tema que trata mi artículo. ¿Quedó claro? Ahora lo vamos a ver desde otro punto de vista, pero quería saber si había alguna duda, algo acerca de cómo, cómo determinar una publicación. Si hay alguna duda, por favor, háganla a través del chat. Ahora entré aquí, a Sources. Sources es la fuente de información donde están todas las publicaciones que están indexadas en Scopus. Fíjense, más de 41.000 publicaciones indexadas. Yo puedo buscarlas por área, por título, editorial o incluso ISCN. Las voy a buscar por área. Y fíjense qué pasa cuando pongo medicina. ¿Sí? Aparecen todas las variables de medicina. Vamos a poner, por ejemplo, eh, medicina general. O estamos hablando de anticuerpos. Vamos a poner... Enfermedades infecciosas. Tenemos 364 publicaciones. Entonces tengo mi tesis, es sobre enfermedades infecciosas. Eh, Mauricio, mi director de tesis, me dice, está muy buena tu tesis, la tenés que publicar. Le digo, ¿dónde la publico. Me dice, anda a ver a María Elena en la biblioteca, ella te va a ayudar. Buenísimo. Me junto con María Elena le digo, mira, tenemos que encontrar una publicación para publicar esta tesis porque me dijo mi director que hay que publicarla, que está muy buena, me puso un 10, me felicitó, eh, llamó a mi esposa, la felicitó, todo. estamos todos recontentos, pero ¿cómo hago para publicarla? Porque la quiero publicar. Me dice, lo primero que vamos a hacer es ir a Scopus, vamos a ir a Sources, vamos a diferenciar tu área de estudio. Entonces, primero y principal acá, diferenciar el área de estudio, el área de investigación. Tenemos enfermedades infecciosas, tenemos 364 publicaciones ordenadas por Sidescore de mayor a menor. Yo las puedo ordenar por Sidescore por cantidad de citas. ¿Sí? Fíjense que es otra, la número uno. La número uno en Sidescore es esta revista, pero no es la que más citas recibió. O por cantidad de documentos. ¿Por qué? Pues yo quiero la que mayor cantidad de documentos publicó para, por ejemplo, o sea, tener más chances de estar indexado, publicado, etc. ¿Sí? Entonces, esos son algunos ya criterios que uno puede poner en práctica. Lo primero que me va a decir María Elena es, bueno, tenemos que apuntar a un tercer o cuarto cuartil. Yo apunto qué es eso. Los cuartiles son estos, primero, segundo, tercero y cuarto. Cada área de investigación divide sus revistas en estos cuatro cuartiles, cada uno de un 25%. Suponiendo que enfermedades infecciosas tiene 100 revistas, cada cuartil va a tener 25 revistas. Las revistas de primero y segundo cuartil, por supuesto, van a ser las de mayor visibilidad y mayor impacto. Las de tercero y cuarto cuartil, las de menor visibilidad, mejor impacto, pero no por eso menor calidad. Esto no implica calidad. ¿Sí? Es simplemente cómo se divide a través de las citas. Entonces, acá tenemos estas 364 revistas. Vamos a ir a revistas de cuarto cuartil. ¿sí? Por una cuestión de ejemplo, vamos a asumir que son estas de aquí abajo. Entonces, ¿qué pasa? Me pongo a analizar con María Elena. Esto que... Habíamos hablado. Primero y principal, me dice, ya fíjate los años de cobertura de cada una. Del 72 al presente, del 87 al presente, del 75 al presente. Perfecto. No tienen interrupciones en su indexación. Entonces, si estoy publicado en estas revistas muy probablemente aparezca indexado en Scopus. Lo otro, Sidescore. ¿sí? Si en Sidescore. 8.3 no es de cuarto cuartil. Por supuesto, esta es una resta de primer cuartil. Pero me dice, te tenés que fijar el score y la cantidad de citas y documentos. Entonces vamos a ver eso. 3.000 documentos. 218. Ahora fíjense esto, ¿no? Esta revista tiene score de 8.3 y esta de 8.5. Y fíjense, esta publicó más de 3.400 documentos. Y esta solo 218. Fíjense que esta tiene 1.800 citas y esta 28.000. Entonces las tres están a la misma altura en cuanto a Syscore, pero fíjense la producción y la cantidad de citas, cómo varía. Varía estrepitosamente, estamos hablando de un 10% de cada una. ¿Sí? O sea, esta revista nos lleva a ser el 10% de esta, y sin embargo tiene el mismo side Score. Entonces, lo que les quiero decir con esto, es que no una revista por tener side Score alto va a ser mejor o peor que otra. ¿Sí? Es simplemente una cuestión de números de estadística. Para una revista eh, de muy buena calidad, con un Site Score bajo, ¿Por qué? Porque publica muchos documentos y no recibe tantas citas como para poder compensarlos. Digamos. ¿Sí? O por otro lado, publica pocos documentos que son muy buenos, tiene un nicho muy específico, es un nicho muy específico que no le da mucha visibilidad. Entonces es por eso de ver también no solamente el score sino también la cantidad de documentos. Y vemos esta, también 2.000 documentos. Entonces tengo tres revistas, ustedes pueden analizar la cantidad de revistas que quieran, por supuesto, pero tengo tres revistas, ninguna tiene saltos en su interrupción. Las tres tienen un score más o menos parecido, pero hay dos que publican mucho más que la otra. ¿Sí? ¿Qué me tengo que fijar? Por último, las áreas de cobertura. Esta cubre microbiología y enfermedades infecciosas, la que menos indexa. Otra cubre farmacología, enfermedades infecciosas y farmacología ya de laboratorio. Farmacología médica, enfermedades infecciosas, farmacología de laboratorio y microbiología. Entonces tengo que ver de qué hablo en mi documento. Bueno, hablo de enfermedades infecciosas y de cómo se puede hacer una combinación de eh, antivirales y retrovirales para poder atacarlo de mejor manera, más rápido, sin tantas secuelas en el cuerpo, ni efectos secundarios, etc. Bueno, no sé, yo estudié relaciones públicas y comunicación, así que... Si estoy diciendo una burrada, les pido disculpas. Entonces, ¿qué pasa? Acá habla de microbiología y enfermedades infecciosas, que si bien tiene que ver con mi tema, a me interesa llegar a un público también de farmacología. Este habla de farmacología médica, enfermedades infecciosas, farmacología científica, vemos de laboratorio, y microbiología. Esta también habla de microbiología. Entonces, esta la puedo descartar. Y acá tengo solo farmacología e enfermedades infecciosas. Entonces, si sumo estas variables, ¿sí? yo tendría que enviar mi documento aquí. Entonces lo que hago es ir al homepage de la revista, Jack. Y acá, sí, buscar, por ejemplo, cómo hago para eh, publicar. Y ahí está lo que estaría preguntando eh, el compañero eh, Ignacio acerca de toda la información, los pasos a publicar, etcétera. Todo esto estaría disponible en la página de la revista. ¿sí? Como no es un metadato, sí está disponible en la página de la revista. ¿Se entendió todo? ¿Quedó claro? ¿Quedó alguna duda? ¿Hay algo que eh, querían ver y no se vio? Porque hasta aquí llegaríamos, María Elena, Nicole, con, con la charla. Eh, también estamos llegando a la hora y media, así que estoy ya eh, exigiendo demasiado por parte de, de ustedes, y, y agradezco que se hayan quedado. ¿A alguien le quedó alguna duda acerca de lo que vimos? ¿Hay algo que, que quisieran refrescar? ¿Algo que no quedó del todo claro? Cuartil. Claudia. Bien. Cuartil. Cuartil es algo que ustedes, como investigadores, eh, van a tener que empezar a, a incorporar, ¿sí?, eh, ¿Por qué? Porque por ahí el día de mañana se encuentran con requerimientos profesionales como por ejemplo citar revistas solamente de primer cuartil o publicar en revistas de primer o segundo cuartil, etc. No, eh, no habla de calidad exactamente, habla de visibilidad. Como vimos, ¿sí? en ningún momento eh, Scopus ni ningún otro medidor de impacto habla de calidad porque es imposible... Eh, cuantificar la calidad, porque precisamente tenés aspectos cualitativos y cuantitativos. ¿sí? A ver, eh, yo puedo ser el mejor equipo del mundial, puedo ser el que más goles meta y puedo no salir campeón. Pero sé ¿sí que más goles metió, bueno, pero no saliste campeón. ¿sí? Entonces, eso más o menos es de qué se trata el cuartil. Sí, es... Eh, en realidad no se puede saber cuál es la mejor revista en ningún área, si no hay forma de saberlo. Podemos sí saber cuál es la que tiene mayor impacto, mayor visibilidad, la que recibe más citas, que como vimos, no es siempre la que tiene el Site Score o el SNIP o el CIMAGO más alto. ¿sí? Pero es importante eso, lo que estás preguntando bien, el cuartil, Muchas veces, y María Elena, por favor, corregime, pero muchas veces se confunde una revista de Cuartil 1 con una revista de buena calidad. Y en realidad, eh, a ver, de vuelta, estamos contando los goles, no estamos contando los campeonatos. Sí, yo no soy muy futbolero, pero ese sirve el fútbol para, para eh, identificar estas cosas. no eh, Cuartil mide eso, mide visibilidad, mide citas, no mide calidad. Eh, porque partes pensando en enviar revistas de Q3 o q Bueno, Marina, si estás pensando en publicar tus primeros trabajos, y aquí María Elena, por favor, Nicole, todo el equipo también les pido que por favor aporten, eh, lo más prudente sí sería comenzar en revistas de tercero o cuarto cuartil. ¿Por qué? Porque las revistas de primero o segundo cuartil eh, pueden llegar a tener... Eh, mucha más demanda a la hora de publicar, o quizás pueden eh, quizás desestimar tu trabajo, no por la calidad, sino porque a veces bueno se dedican a referentes. O, bueno, exactamente, son mucho más exigentes. Gracias, María Elena. ¿Se puede saber si una revista va en subida o en bajada? Eh, a ver, eh, moverse entre cuartiles es más difícil. ¿sí? Vamos a mostrar de vuelta Scopus. ¿Sí? A ver, ¿qué pasa? Fíjate en este caso, por ejemplo. Esta revista tiene ahora un score de 8.3. ¿Sí? Hasta el 6 de mayo de este año tiene un punto3 0.3. En julio tiene un score de 7.2. Pero ahora sigue con 7.3. ¿Por qué? Porque es el score del año pasado. El año que viene va a tener un score de 7.2, o sea, bajó un punto. Pero muy probablemente siga en el mismo cuartil. ¿Sí? Entonces, subir o bajar de cuartil, en realidad es, es muy difícil. Podemos ir viendo cuáles son las revistas que están subiendo, bajando de SADSCOR, de SNIP, de Simago, etc. Pero subir o bajar de cuartil, la verdad que por subir o bajar un punto, no, muy difícilmente tiene que estar uno muy en el borde para cambiar de, de cuartil. Eh, antes de seguir con las preguntas, perdón, vamos a parar la grabación. Eh, no sin antes agradecerte a ti, María Elena, y al equipo de, de la biblioteca. Gracias a ti, Gabriel. Por Gracias a ti por la presentación. Un placer. Vamos a parar.